Muy bien, continuamos entonces con nuestro tutorial acerca de Wordpress, específicamente estamos editando la plantilla Serif Lite. En esta oportunidad, fíjense, vamos a abrir a visitar el sitio y vamos a añadir aquí en nuestro sitio una barra de búsqueda. Ok, aquí al lado superior derecho vamos a abrir una barra de búsqueda. Muy bien, lo que vamos a hacer es irnos al backend y nos vamos aquí a apariencias, editor. Ojo que tenemos que estar en nuestro tema hijo. ¿okay? Vamos a buscar entonces functions.php. Functions.php. Aquí lo tenemos. ¿ok? Vamos a buscar este archivo. Le vamos a dar un clic aquí. Muy bien. Y fíjense. Estamos aquí en el archivo functions.php. Y aquí en este renglón vamos a pegar el siguiente código. Aquí lo tenemos anotado el código. Muy bien. Vamos a darle copiar, ahí lo voy a dejar un momento, pueden pueden congelar el video para que puedan copiar el código y le vamos a dar a pegar aquí pegar vamos a actualizar el archivo ojo estamos en en el tema hijo de la plantilla Serilite el tema hijo que hemos creado, pueden revisar esos videos anteriores listo hemos, hemos ya actualizado el archivo y ahora vamos a refrescar aquí y fíjense ahora tenemos ya una barra de búsqueda, muy bien, entonces ya sabemos cómo hacer, cómo poner una barra de búsqueda en la parte superior de nuestro tema.